está bastante cargada, estamos yendo a la laguna San Lorenzo eh, Vamos a ver si vamos a buscar calidad hoy antes que la cantidad porque ya sabemos que es una laguna que está bien bien poblada de pejerreyes eh, medianos hoy vamos a tratar de, de buscar los más grandecitos de la laguna encarnando con anzuelos más grandes para darle tiempo que coma al pescadito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 famosa tierra de Megadolones Vamos. Primero, ya tenemos el segundo. Viste que te lleva con dos cartas acá de te uno Tercero, lo devolvimos. Estamos haciendo pesca y devolución acá. Con el amigo. Estamos en la San Lorenzo. Uy, me van a romper acá. A ver, vas a tirar. A ver. Uy, como sonó esa espada.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 Doblete. Y doblete. No, nada más para comunicarle a la gente del grupo. Amigo del grupo. Este pescado está lleno de pescado de la una. Está dado para centímetros centímetro. No llegamos a cortar 5 segundos y 5 doblete. <unfí­se> Ay Dios, Dios. Lo, lo iba a cortar pero bueno. Todo para decir.. Que no lo están sacando donde los traje a pescar yo No, no, no, me, no, di decir... no me dieron pelota en todo el día vamos a... Ahora el tema de la temperatura no, pero no, Es así, vamos a devolver Willy, mirá, 43.5 43.5, 43 mirá Chao. Chao. No pica nada